Vamos a ver si sí, por aquí está. Bueno, señores, buenos días. Buenos días. Buenos días, Valen, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Andrés, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien. Sí, señores, yo creo que ahí, ahí a ver si nos están escuchando. Por favor, nos notifican si nos escuchan. Perfecto, sí, creo que ahí nos están escuchando bien. Bueno, muy buenos días para todos. Hoy es viernes 9 de noviembre, este tiempo va corriendo impresionante, va muy muy muy ligero y bueno, nosotros estamos aquí desde Academia Seguros eh, Valentina Guapacha en esta ocasión y mi nombre es Andrés Tolo y hacemos parte del equipo de trabajo de Seguros Este espacio, recuerden que se llama Academia Seguros es un espacio creado con mucho talento, con mucho amor y sobre todo pensado para que ustedes, los profesionales de seguros, pues puedan llevar sus agencias de seguros a otro nivel Está pensado para... Que ustedes se capaciten en temas de marketing, en temas de redes sociales, en temas de ventas, en temas también de eh, trabajo en equipo, ¿verdad? Hemos visto muy buenas, eh, muy buenas conferencias aquí, ¿no? No te parece. Perfecto. Ajá. Y pues también de la mano eh, de personas como eh, en este caso Valentina, pues vamos a ver cosas como hoy tan importantes como cuáles son las actualizaciones y qué es lo nuevo que hemos hecho eh, para todos ustedes, los profesionales de seguros en Latinoamérica pues para que lleven a sus agencias y a sus empresas de seguros a otro nivel, ¿verdad? Exacto. Eso es lo que vamos a ver hoy. Es correcto, hoy vamos a ver una serie de actualizaciones pensadas en ustedes, Ajá. en nuestros clientes, pensamos pues en lo que necesitan y hicimos una serie de evaluaciones donde nos encontramos que teníamos que mejorar en ciertos módulos y eso es justo lo que vamos a estar mostrando hoy, compartiendo esas nuevas actualizaciones que yo sé que les van a gustar. Por supuesto, un saludo muy especial a la gente que se está conectando, ahí está Ángela, está Liliana, está Ronnie y súper chévere que se estén conectando y vamos a darle solamente un minutico más eh, para que las personas mientras se van conectando pues puedan digamos que eh, ver qué es todo lo que está pasando igual al final les vamos a contar que también tenemos digamos que un, un, pues un plus adicional a esta, eh, pues a esta capacitación para que ustedes puedan preguntar y sobre todo lo hacemos aquí en vivo eh, por Facebook para que ustedes también puedan preguntar puedan salir de dudas y pueden compartir, sobre todo si están en redes sociales, pues aprovechen para compartir esto eh, con su equipo de trabajo. También lo pueden ver desde www.sofseguros.com. Ahí hay una pestañita que dice Academia. Directamente también se, están, eh, se pueden estar conectando por ahí, ¿verdad? Es correcto, Andrés. Así es. Bueno, pues hoy es viernes 9 eh, de noviembre. Ya son las 11 y 4, casi 11 y 5 minutos. Entonces vamos a dar inicio a lo que vinimos a hacer para que ustedes conozcan las novedades. Si ya están preparando, sobre todo el 2019, ya que estamos a, bueno, unos muy mm. pocos días, mm. exacto, estamos como a 50 días más o menos por ahí de, eh, de, de que el, el, el año ya se acabe, ¿cierto? Pues tenemos que preparar muy bien el próximo año qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Si todavía no tenemos un software o si todavía digamos que no le sacamos todo el provecho, a los que ya usan soft seguros porque aquí hay gente que se está conectando y que usa y puede que también no use soft seguros pues si usted no usa soft seguros todavía y no lo conoce, pruébelo eh, de manera gratuita que nuestro equipo de trabajo, nuestros talentosos eh, ejecutivos comerciales se van a conectar con ustedes y les van a explicar todo, digamos que todos los beneficios y toda la forma como pueden manejar soft seguros y así digamos que llevar a su agencia de seguros a otro nivel. Entonces, bueno, Vamos, por supuesto, compartir. a compartir la pantalla. Regálenos un segundo y nos verifican ahí que estamos para que compartamos la pantalla. Ok. Bueno, vamos ahí. Entonces, por aquí debe estar. Vamos a ver. Gracias Liliana, gracias Ronnie, Ángela, que están por ahí. Un saludo muy especial. Y perfecto, ya tenemos entonces nuestra pantalla compartida. Recuerden entonces siempre antes de que arranquemos, eh, una recomendación básica que les hacemos a todos ustedes. En esta ocasión yo estoy desde un equipo portátil, un Mac, ustedes lo pueden hacer desde cualquier equipo, ¿cierto? Hay que cumplir básicamente dos condiciones. Una que usen, ojalá, eh, en la medida de lo posible, Google Chrome, que corre en cualquier eh, sistema operativo y en cualquier máquina. Y dos, si ustedes usan un equipo con Windows, que básicamente no sea más viejo que Windows 7, es decir, que sea de Windows 7 en adelante el sistema operativo y yo creo que el 99% de los, de, de los equipos de la, de que ustedes manejan pues actualmente cumplen esas dos condiciones, por un tema de seguridad, por un tema de compatibilidad, para que puedan disfrutar todo lo que hace SoftSeguros por ustedes. Listo, entonces vamos a iniciar. Vamos entonces a ingresar directamente, vamos acá ya, a ingresar Inicio. Y en el momento entonces les vamos a compartir unas cinco actualizaciones que estoy seguros tienen en el momento. Una de ellas es un pago automático. Mientras que voy iniciando entonces mi sesión, les voy contando. Pago automático nació pues de la necesidad de que las pólizas, tanto individuales, colectivas o agrupadoras, se crearan y no tuvieran un pago. La actualización consiste en que, en el momento que nosotros creamos la póliza, registramos lo que es nuestra prima, registramos nuestro vendedor, registramos la comisión, soy seguros, al momento de guardar, le va a generar un pago automático, teniendo en cuenta, pues, la forma de pago, si es de contado, financiado fraccionado. Entonces, en este momento, vamos a ingresar directamente a una póliza individual. Vamos acá a registrar. Prueba. Vamos a poner el día de hoy: 09 a poner el 11, dejamos el estado de nuestra póliza vigente, tenemos la aseguradora ya seleccionada, nuestro ramo vamos a elegir, tenemos acá 100 personal y lo vamos a dejar ahí, registramos lo que es la fecha de expedición, fecha de recepción es cuando la póliza ingresa en físico, si tenemos esta fecha la ponemos o de lo contrario lo podemos dejar ahí en blanco, ¿cuál es el riesgo? vamos a poner acá que aún no tenemos información de ese riesgo. Seleccionamos el cliente, tenemos ya ahí la categoría, ya tenemos la información principal de la póliza. Ahora sí vamos entonces a registrar lo que es esa prima y comisiones. Vamos a manejar una prima neta de un millón de pesos y acá el sistema nos calcula el valor total, que en este momento lo tenemos entonces en un millón ciento noventa. Vamos a registrar a nuestro vendedor y esta es una de las nuevas actualizaciones también que ha venido sacando Socheguras, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos entonces a centrarnos en esta parte, en la información de pagos. Según la forma de pago que nosotros seleccionemos, Socheguras nos va a crear el pago. En este momento lo tenemos de pago de contado. Si guardamos y seguimos editando, el sistema ya no nos va a generar la alerta, sino que nos va a crear el pago automático. La fecha límite es la fecha de hoy, el número de pagos consecutivos que nosotros registremos y de lo contrario nos genera un pago por 1.190.000. Se preguntarán qué pasa con el forma de pago financiado fraccionado. Vamos acá, yo voy a eliminar. Si yo chequeo forma de pago financiado, registro pues acá el banco, vamos a registrar acá rápidamente el medio de pago, la financiación, valor si yo le doy guardar y seguir editando, el sistema nos va a generar lo que es creación de pago múltiple. Acá registramos el número de pago, registramos el número de cuotas, por defecto el sistema nos lo trae a dos cuotas, pero esto lo podemos cambiar a tres. Registramos cada cuánto, cuál es la periodicidad, si cada mes, dos meses, y cuál es la fecha límite de pago, acá nosotros entonces podemos personalizar esta fecha. El sistema nos indica, bueno, en este momento tiene tres cuotas por el valor de 396 mil. Vamos a guardar y el sistema cayó nos lo va a crear. Y tenemos esos tres cuotas. Llegando al caso de que por algún motivo no le demos crear, acá les voy a mostrar, voy a eliminar primero estos pagos. En caso tal de que nosotros chequeemos financiado, le demos guardar. De lo contrario, no guardemos esta información, es decir, no deseo crear estas dos cuotas. Si le damos cerrar, el sistema nos va a crear un pago de contado. O sea, hay que tener mucho cuidado en la forma de pago, tanto financiado o fraccionado. Este pago automático entonces nos da la oportunidad de que al momento de crear la información de nuestra póliza, de registrar la información de nuestra prima, la póliza quede con un pago, ya sea de contado o de financiado. Esta actualización también va muy de la mano, acá entonces vamos a quedar dos pagos. esta actualización va muy de la mano con el, la parte de anexos. Vamos entonces a ingresar directamente a anexos, si yo registro un anexo, vamos acá a la pestaña anexo, añadir anexo, ingresamos el número de nuestro anexo, recordemos que esa información nos la da nuestra aseguradora o de lo contrario podemos llevar algún orden consecutivo. Tenemos acá riesgo, bueno, el estado de nuestro anexo vigente, la fecha expedición, fecha inicio, no lo está tomando el día de hoy, pero la fecha fin es la fecha finalización de la póliza. Si registramos una prima de 100 mil pesos y si le damos guardar, es el mismo procedimiento que en la póliza individual. Si damos OK y si nos vamos para los datos de la póliza, el sistema le estaría creando un pago de contado. Y acá tenemos el pago de contado. Si registramos anexos, vamos a añadir anexos. Si le damos una prima, ejemplo, de nuevo, 100 mil pesos. Y si le damos forma de pago financiado, si le damos guardar el sistema, dicen que nos falta campos, pues, nos falta el número de pago, vamos a llevarlo a 02. Y si le damos guardar, acá el sistema nos va a generar entonces el modal de pagos múltiples. Entonces acá nosotros seleccionamos o ingresamos el número de pago, registramos el número de cuotas y damos guardar. En eso consiste el pago múltiple, que al momento de nosotros, perdón, el, momen, el pago automático, que al momento de nosotros estar guardando nuestra póliza o estar guardando nuestro anexo, son seguras de una no genera el pago, teniendo en cuenta la forma de pago que nosotros seleccionamos. No sé en este momento Pipe, me confirmas, porfa, si tenemos alguna duda, si desean que retroalimentemos esta parte, ¿cómo les parece esa nueva actualización? Dice, dice Ronnie, eh, Ronnie dice que si pudieran realizar el ejemplo en dólares sería igual, eh, sería ideal, lo sigo desde Perú, eh, básicamente lo mismo, pero sí. Sí, nosotros pero... en este momento tenemos pues nuestra licencia configurada para Colombia. Eh, Ronnie, es el mismo procedimiento. Tú acá vas a tener la oportunidad de seleccionar el tipo de moneda, en caso tal seleccionas el tipo de moneda dólar. Pero entonces antes de, voy a actualizar mi plataforma para que me deje registrar. Así es. Uh -huh. Listo, entonces acá es lo único que hacemos es seleccionar el tipo de moneda dólar Registramos lo que es esa prima, registramos lo que es esos gastos de expedición ese es el mismo procedimiento Acá entonces por la parte de Ronald va a tener la oportunidad de seleccionar Qué tipo de moneda va a utilizar en la creación de esa póliza Y es lo mismo Ronald Lo único que haces es guardar la póliza y el sistema Te estaría generando un pago de contado de una Teniendo en cuenta pues la forma de pago que seleccionemos Ajá, así es Mil gracias, Ronnie, por preguntar, bueno, por hacernos esa pregunta, además porque le queda claro a toda la comunidad que está conectada viendo y a la gente que posteriormente también va a ver este video, pues, eh, muy importante tu pregunta, muchas gracias. Listo, ya entonces vamos a dejar a un lado lo que es el pago automático, recordemos, eso es una actualización nueva, es una primera versión, caso tal de que decían no tener esa actualización, nos lo pueden notificar a través de un correo electrónico y nosotros vamos a desactualizar. Vamos entonces a revisar una de las nuevas actualizaciones que sacó Socheguros y es sobre personalizar el asistente virtual. ¿Qué sucedía antes? Nosotros conocimos que Socheguros envía unas notificaciones a los clientes, tanto correos electrónicos como un mensaje de texto. Nosotros esto lo personalizamos directamente desde clientes. Acá entonces vamos a ingresar a clientes. Si ingresamos, ejemplo, a Ida Campiño, acá nosotros podemos personalizar. Bueno, deseo okay, que Ida reciba correo, reciba... Mensajes de texto, de póliza o cartera por vencer. Y les voy a poner entonces acá un ejemplo. Ahí ya tiene cinco pólizas. Y yo de esas cinco pólizas quiero discriminar que a cuatro de ellas, Ahí ya ella, eh, sí pueda recibir notificaciones. Pero de las, de las dos pólizas restantes no quiero que ella reciba nada. Con esta nueva actualización, si ingresamos directamente a pólizas, si ingresamos, a, vamos a ingresar a una póliza que yo tengo creada es decir, a esta póliza, el sistema acá nos permite seleccionar si deseo que nuestro cliente reciba notificación de esta póliza en específico. Pues acá nosotros damos autorización al sistema. Bueno, ahí ya tiene cinco pólizas, de las cinco pólizas solo le va a activar el asistente virtual a tres pólizas de ella. Entonces, ingresamos a la póliza, chequeamos activar asistente virtual, sí, y ahí seleccionamos, bueno, deseo que haya, reciba correo póliza vencer, cartera por vencer y guardamos. Entonces, de esta forma nos permite el sistema discriminar qué información deseo que esos seguros envíen, teniendo en cuenta pues, las notificaciones que el sistema va a enviar. Recordemos, entonces, solo es ingresar a la, directamente a la póliza, o si estamos creando la póliza, solo chequeamos si deseo pues, que el eh, cliente reciba, notificación de la póliza en específico y lo único que hacemos es guardar esto por la parte del asistente virtual tenemos desde más tenemos desde configuración de agencia si nos dirigimos directamente bueno esto ya sería la tercera actualización si ingresamos directamente información de agencia el sistema nos va a mostrar tres ítems en específico uno es eliminar todo eliminar clientes eliminar pólizas Solo esta gestión la puede generar el perfil gerente. El perfil gerente es el único que tiene pues, la oportunidad de eliminar toda la información de esos seguros. Hay que tener mucho cuidado ya que esta información no es posible recuperar. Si nosotros eliminamos pólizas, con pólizas se van a ir los pagos vinculados, se van a ir las remisiones generadas. Si nosotros eliminamos clientes, se van a ir con ellos lo que son pólizas y pagos. Y si nosotros eliminamos todo, acá el sistema nos va a generar un anuncio de qué se estaría eliminando. Se estaría eliminando pólizas, clientes, tareas, archivos, siniestros, facturas, diligencias, procesos de ARN. La única información que se va a conservar es información de nuestras aseguradoras, información de nuestros ramos e información de nuestros usuarios. Entonces hay que tener muy, mucho cuidado en el momento que nosotros demos eliminar. Y esto solo lo puede hacer el perfil gerente. El perfil gerente es el único que puede llegar y eliminar toda la información que tenga hasta el momento en Soch Seguros. Tenemos acá, si nos vamos directamente, esta ya sería entonces la tercera, vamos por la cuarta. Si ingresamos directamente a configuración de agencia y usuarios, acá si sí lo han podido notar, este módulo cambia un poco. Ya tenemos acá lo que es el botón de crear usuario, tenemos lo que es crear un horario, que esto es... Prácticamente restringir el acceso a nuestros usuarios. Y tenemos el crear. Este crear usuario va muy de la mano con el tipo de licencia que nosotros hayamos adquirido. Les voy a poner un ejemplo. Andrés adquirió una licencia de cuatro usuarios. Y solo tiene creado tres usuarios. Entonces Andrés puede crear un usuario. Entonces ingresa a crear usuario, registra el nombre y selecciona qué perfil le desea dar. Ingresamos lo que es correo, celular, fecha de nacimiento y registramos la identificación de ese nuevo usuario. Le damos usuario y contraseña. Registramos el usuario y la contraseña. Y lo único que hacemos es guardar. De esta manera, entonces, el sistema ya nos permite crear nuestros usuarios teniendo en cuenta el tipo de licencia que hayamos adquirido. Al mismo tiempo, desde acción, podemos ver o inactivar. Bueno, deseo inactivar... Al usuario, INA, al usuario de directora.comercial o demo.prospecto. Entonces solo registramos, solo chequeamos acción, inactivar, sin activar, el usuario ha sido inactivado y vamos a ingresar directamente a usuarios inactivados y acá vamos a tener a demo.prospecto. El perfil gerente puede ingresar a sus seguros, ingresar a acción y volverlo a activar. Esa gestión entonces solo la puede realizar el perfil gerente. Puede en cualquier momento llegar, inactivar a los usuarios y volverlos a activar. Recordemos que es el perfil gerente puede ingresar, restablecer contraseña, dar permisos, que es algo muy importante poder discriminar los permisos o las funcionalidades que van a tener nuestros usuarios, un usuario en específico, si ingresamos directamente al usuario de demo.prospecto, el gerente puede ingresar acá permisos y decir bueno yo quiero que demo.prospecto punto punto prospecto desde el módulo de clientes no pueda editar no pueda exportar no pueda eliminar o deseo que desde el módulo de pólizas él no pueda eh, eliminar pagos editar pagos entonces el perfil gerente es el único que puede discriminar esos permisos al mismo tiempo él puede entonces llegar directamente y personalizar la contraseña o restablecerla eso solo el perfil gerente puede realizar esta gestión, si ingresamos entonces a editar usuario, acá el perfil el gerente le pueda restablecer contraseña, digita la contraseña de él e ingresa la nueva contraseña, acá tenemos también unas administrar direcciones de IP, esta sería entonces la cuarta, la quinta actualización que es seguro nos trae, administrar direcciones de IP nos permite restringir el acceso a nuestros usuarios sobre una dirección en específico. Ejemplo, yo quiero que a demo.prospecto solo pueda ingresar a SoftSeguros desde la dirección de nuestra oficina. Entonces ingresamos el nombre, vamos a ponerle acá a prueba y registramos la IP de router de nuestra agencia. Uh -huh. Básicamente es, una, eh, es el número, eh, hay, una, hay un sitio web donde yo puedo ingresar. En este momento voy a abrir otra pantalla. Otra pestaña más bien, mi IP, bueno algo así, es, ¿cómo saber cuál es mi IP? ¿Cierto? Aquí entonces simplemente buscan en Google, y en este momento, aquí ya me vamos a mostrar, ahí está, perfecto. Entonces, esa es la IP que nosotros vamos a ingresar para restringir el acceso a sus seguros. De lo contrario, si yo deseo pues que demo. prospecto solo ingrese con el de oficina, registramos el de oficina y en caso tal de que él desee ingresar desde su vivienda o desde otro lugar, el sistema no lo va a permitir. Esas son las restricciones que nosotros tenemos. Recordemos que también tenemos la parte de los horarios, que es muy importante. Deseo restringir el horario de acceso para Lina, para... Acá hay puntos seguros, entonces solo chequear, venir acciones globales, asignar horario, restringimos nombre del horario, restringimos el acceso todo el día. Vamos acá a ingresar rápidamente prueba y solo chequear sábado y domingo. Entonces voy a darle permiso que ella solo puede ingresar el día sábado, ingresamos la, la hora y guardamos. Entonces en este momento ya tenemos dos funcionalidades para restringir el, uso, el acceso a sus seguros. Re, eh, reitero, solo lo puede hacer el perfil gerente. Solo el perfil gerente pues, es que tiene la funcionalidad. Al mismo tiempo, tenemos desde siniestros, esta ya sería nuestra quinta actualización, tenemos desde siniestros el listado de siniestros registrados hasta el momento. Registrar un, un siniestro. Soy seguros en este momento nos permite enviar la información del siniestro a un correo en específico. Un ejemplo, la aseguradora. Si sí, ya que yo acá ingreso el número de siniestro ante la compañía, ejemplo, 15, 13, 21, vamos a registrar 46. Tipo de siniestro es un choque. Fecha de siniestro, vamos acá a ingresar que es 01, fecha de aviso, el cliente avisó a la aseguradora el primero, la fecha de notificación fue primero y el taller asignado, recordemos que esto es básicamente un campo para ramo de autos. Ingresamos la descripción de los hechos y registramos el número de polis. Ese número de polis, entonces recordemos que ya debe estar creado en sus seguros. Tenemos la aseguradora de ramo, cuál es el valor de indemnización de este siniestro. Vamos a registrar 500 mil pesos y damos guardar. En este momento, soy seguro nos va a generar una alerta en donde nos indica, bueno, ¿deseas enviar la información del siniestro a un email en específico? Si le damos OK, por defecto el sistema nos está trayendo pues, el correo electrónico de la aseguradora. Pero en este momento yo puedo decir no, yo deseo que la información de siniestro me llegue a mi cuenta personal. Vamos a ingresar a Info y damos OK. Y la información del siniestro se envía a esa dirección. Entonces, eso es las nueva, nuevas actualizaciones también en la parte de siniestro, que ya su uno nos permite tener la información en un correo en específico. O de lo contrario, si desea enviar la información a una aseguradora, a un asesor, el sistema no lo permite. Pero Andrés, me gustaría saber en este momento cómo vamos, qué dudas, inquietudes tienen nuestros clientes. Ajá, para la gente que está conectada ahí... Eh... Entonces, les recordamos que este es un espacio eh, dirigido precisamente para que ustedes pregunten, para que puedan eh, despejar algunas dudas y para que ustedes también tienen algún comentario eh, de alguna mejora. Por supuesto, eh, estamos muy abiertos siempre a escucharlos porque ustedes son los expertos en temas de seguros. Nosotros somos los expertos en temas de informática y en temas de tecnología. Así que juntémonos para que esto siga avanzando muchísimo más. Recuerden que estamos... Eh, pensando en que ustedes ya, ya, ya, ya están preparando el 2019. Así que pueden cerrar con toda, con toda, toda tranquilidad porque nosotros estamos siempre, siempre, siempre avanzando y avanzando y avanzando. Vamos a hacer un, un recordatorio muy rápido entonces de cuáles son las, eh, digamos que las nuevas características que tenemos preparadas para ustedes para que les queden muy claras ¿verdad? Muy, muy, muy rápido. Vamos a hacer una mención entonces para que ustedes y la gente que recién sí, sí. llega, pues, o que se está conectando hasta ahora, pues pueda verlo efectivamente. Bueno, vamos a hacer, vamos a retroalimentar un poco. Recordemos que la primera actualización que tenemos es el pago automático, que nos permite en el momento de registrar nuestra póliza, crear un pago directo, ya sea de contado, ya sea financiado o fraccionado, teniendo en cuenta pues, eh, lo que chequeemos. Soy seguros entonces va a crear ese pago automático. Acá ustedes lo pueden ver, soy seguros entonces lo único que hace es seleccionar, que nosotros seleccionemos la forma de pago y el sistema al momento de guardar nos va a generar ese pago automático. Esta funcionalidad también la tenemos en Anexo. La segunda actualización es el asistente virtual, que lo vemos acá, que nos permite entonces discriminar qué información o qué notificaciones deseo que el cliente pueda recibir. Les vuelvo a poner el ejemplo. Tenemos a Andrés, Andrés tiene cinco pólizas y de las cinco pólizas solo quiero que el sistema le notifique a él de tres pólizas. Entonces, ingresamos estas tres pólizas y chequeamos y le damos el permiso pues, para que el sistema envíe los recordatorios. Esa por parte pues, de nuestro asistente virtual. Tenemos lo que es como tercera actualización, eliminar la información de la agencia. Esta información o esta gestión solo la puede realizar el perfil gerente. Y en la parte pues, inferior van a encontrar tres ítems: Eliminar todo, eliminar clientes y eliminar pólizas que tener mucho cuidado en el momento de nosotros eliminar, ya que esa información no se puede recuperar. Bueno, vamos con la tercera, vamos para la cuarta, que es la de los usuarios, que ya el perfil gerente puede ingresar al sistema, jarear sus usuarios, teniendo en cuenta la licencia que haya adquirido. Eso va muy de la mano, pues con la licencia que él haya adquirido. Desde acción, el mismo puede inactivar o activar a esos usuarios. Ahí se va a deseo inactivar Academia lo inactivamos, ellos van a estar en usuarios inactivos, deseo volver a activar, chequeamos acción, activar. Recordemos que también tenemos lo de los permisos, el, el gerente puede discriminar los permisos para cada usuario, y que tenemos lo de las direcciones IP, restringir el, el acceso a esos seguros, Entonces, chequeamos administrar direcciones de IP, ingresamos el nombre la dirección de router y cerramos. Perfecto. Ahí nos está diciendo Federico eh, que para el control de acceso por IP sería chévere que mandara una notificación al gerente si un usuario se conecta desde una IP diferente a la registrada. Listo, Federico. Vamos a tenerlo muy en cuenta, pero ten presente que si no el, lo va a dejar acceder. no lo va a dejar acceder. De una le va a sacar una alerta en donde le va eh, básicamente dice la, la IP no está registrada, no puedes acceder a sus seguros, Ajá. esa es la alerta. Básicamente, sí, no, no lo va a dejar acceder, no, o sea, no, no es que simplemente, digamos, que le saque una alerta a él, como que te estás conectando desde otra parte, no, simplemente no lo va a dejar acceder, aunque eh, tu recomendación es muy interesante para ver si alguien tiene intentos de, pues, quizás, de Sí, de, que le puedan generar una alerta, pues, perdón, generar un correo al gerente, férico lo vamos a tener muy en cuenta y muchas gracias. Y, y precisamente es un tema uh, para evaluar con la parte técnica, Ajá. porque digamos que eh, los chicos están allá en la oficina, o están aquí detrás en de la oficina, pues trabajando y todo el tema entonces lo vamos a tratar con ellos. Es correcto. eso Entonces ya tenemos lo de las direcciones de IP, recordemos que también tenemos lo de horarios de acceso, ya tenemos entonces... De Vamos entonces ya la quinta actualización, es la de siniestros, que nos permite entonces enviar la información de nuestro siniestro a un correo en específico, ejemplo la aseguradora caso tal de que nosotros ingresemos, editemos la información de nuestro siniestro y le demos salir, el sistema nos va a decir, bueno deseas enviar la información actualizada, sí o no, si le damos ok, acá por defecto trae el correo de la aseguradora, pero podemos ingresar el correo personal, el correo que yo desean de ingresar Es entonces ya son las cinco actualizaciones que soy seguros generó en este periodo del año y tenemos acá desde inicio tenemos lo que es un nuevo ítem de vencidas Eso es activable por marca que es decir que si desean tener esa actualización no nos pueden notificar por un correo electrónico nosotros las activamos en qué consiste soy seguro nos va a estar generando todos los días un informe acá en la parte pues en el inicio donde nos indica cuántas pólizas se vencieron en el día. En este momento tengo cuatro pólizas vencidas. Y si ingresamos, revisamos la fecha de vigencia que tienen estas pólizas. El sistema entonces ya nos va a estar indicando cuántas pólizas tengo vencidas y al día siguiente el sistema las va a cambiar a estado vencido, es decir, es un nuevo estado que su seguro se está creando. Ese nuevo estado entonces es normal volver a ingresar a casos seguros y el sistema acá ya vamos a tener un estado de vencidas. Entonces recordemos, en el momento que el seguros nos genere la alerta o nos indique que tenemos cuatro pólizas vencidas al día siguiente, es decir, mañana vamos a encontrar esas cuatro pólizas en estado vencida. En este momento lo tenemos en estado vigente porque apenas nos lo están notificando, pero mañana vamos a ingresar al sistema y lo vamos a encontrar en estado vencida es como un cambio de estado si ustedes desean tener esta actualización es bueno que nos den una autorización que nos indique bueno vale no eh, equipo de seguros deseo tener esta actualización nos dan esa autorización por correo electrónico y nosotros la activamos recuerden esto es un cambio de estados que Sol seguros hace automáticamente no sé por la parte de esta nueva ¿no, actualización qué les parece Recuerden que estamos ahí muy pendientes a las dudas e inquietudes que tengan. Ok, bueno Federico hace digamos que otra, otra, otra aclaración. Federico dice, pero mi sugerencia es que no se restrinja, sino que alerte. Crear otra opción que, maneje, que se maneje de, otra, de esta forma. Esto con el fin de no es aprovechar el beneficio de tener la información en cualquier lado, pero sin perder el control. Ok, es una, es una muy buena opción. Federico, entonces eh, nuestro compromiso es analizarlo desde la parte de proyectos, desde la parte técnica, para que eh, evidentemente todas estas mejores actualizaciones que tenemos para ustedes pues sirvan para mejorar y para digamos que tener un muy buen control que es todo lo que queremos. Que si ustedes se organicen puedan vender más y con todo bajo control. Listo, entonces ya terminamos con las nuevas actualizaciones de seguros. Recuerden que estamos en un periodo de mejoramiento de estar pendientes ahí de todas las sugerencias que nos hagan. Detrás de todas las actualizaciones tenemos un gran equipo de trabajo que son los encargados, pues, de hacer como evaluar. Aquí estamos. Ajá. Evaluar esas actualizaciones. Me gustaría saber en este momento cómo les pareció, qué tal estuvo esas actualizaciones, qué recomendaciones nos hacen. Y pues vamos a saber. Por supuesto, bueno, y agradecer a Federico que estuvo ahí muy atento y a Ronnie también que eh, participaron con sus preguntas. Eh, es nuestro compromiso entonces no solamente leerlas y contestarlas aquí eh, paulatinamente dentro del Facebook Live, sino que también analizarlas evidentemente de una manera muy juiciosa y más aterrizada con el equipo técnico y con el equipo de proyectos que son los que se encargan de, eh, de nuestro mejor dicho nuestro laboratorio de sueños así los llamamos aquí en Soft Seguros para que hagan posible que esos sueños de ustedes y que los sueños de los que estamos también digamos que del lado comercial de Soft Seguros por ayudarlos a ustedes pues se cumplan de una manera muy eficaz, muy eficiente. Así que, bueno señores, si no tienen de pronto más preguntas por ahí, les agradecemos y les contamos que eh, posterior a, esta, eh, pues a este webinar, en el transcurso del día, les va a llegar también un correo electrónico con la información, con un resumen muy, pues digamos que muy preciso de cuáles son las actualizaciones para que ustedes las tengan en cuenta, sobre todo eh, las que son, digamos que activables por cada una de las marcas pues nos manden la autorización. Si ustedes dicen, quiero, hey, yo quiero esa, eh, eh, actualiza. esa actualización para mi empresa, pues así lo podamos hacer. Y ustedes tengan la oportunidad, por supuesto, de aprovechar todas las ventajas que les estamos preparando desde aquí, eh, desde SoftSeguros. ¿Alguna cosa que quieras adicionar, Valentina? No, vamos a estar ahí muy pendientes a todas las sugerencias que nos hagan. Vamos a estar pendientes, pues, de esas recomendaciones y. ¿no? Así es. Por supuesto, agradecerles a todos ustedes que se conectaron con nosotros. Recuerden la gente que, pues, los que ya son clientes de SoftSeguros, eh, súper bien que se están conectando. Aprovechen todas estas actualizaciones. Les vamos a enviar un correo electrónico con, digamos que con mayor claridad. Y para la gente que está viendo este webinar o posteriormente se conecta, por supuesto, y que no usa SoftSeguros pues los invitamos a que prueben. Este, eh, de todas maneras, este, este mes tenemos por ahí un, un gran beneficio si ustedes se deciden a probar sus subseguros y a comprarlo y usarlo antes del 20 de este mes. Así que, bueno, señoras y señores, les agradecemos de parte de Valentina Guapacha, Andrés Toro y toda, eh, digamos sí, que todo que... el backstage de subseguros que está eh, allí en las oficinas trabajando. Bueno, les Agradecemos mucho, muchas bendiciones, muchos abrazos, muchos besos, que les termine de ir muy bien en esta segunda ya semana de noviembre y que se preparen sobre todo con toda, con toda, con toda, con toda, para que se reciban el 2019 y recuerden que vale la pena construir futuro. Síganos en redes sociales, estamos en Instagram como Sobseguros Latam, en YouTube también estamos, en LinkedIn, estamos aquí por supuesto en Facebook, que es el canal por el cual estamos transmitiendo actualmente, y bueno, hablen de nosotros y cuéntenos qué tal les pareció. Chao, chao, los queremos chao. mucho. Hasta luego y hasta una próxima oportunidad.